Hola, soy Amil, la creadora de Dieta Coherente. ¿Estás harta de pensar qué poner de comer cada día? ¿Tú crees que tu familia y tus hijos están bien alimentados? Esto nos preocupa incluso aún más si nuestros hijos comen en el comedor escolar o nosotros comemos en el trabajo. Además, eh, lo que son las prisas no son buenas consejeras. Sigue viendo la historia que te voy a proponer una planificación familiar para tus siete días de la semana. Échale un vistazo y cualquier duda, cualquier dificultad que tengas a la hora de organizar tus menús, déjame un comentario que te responderé.